¡Hey, hola! Ahora que estás en bachiller, seguramente se te haya quedado un poco corto aquello de que pi es 3,14. Así que te traigo una regla nemotécnica para recordar 18 decimales de pi. Es una frase más sencilla de recordar que los dígitos de, de los decimales de pi y consiste en que cada palabra tiene un número de letras y ese número de letras se corresponde con cada uno de los dígitos de pi. Te la voy a repetir tres veces, aunque lo más aconsejable es que la escribas para recordarla. Leo y Lola a veces fabulaban. Él, pirata zorro, por mares sombríos timoneaba, surcaba tormentas con su nao quebrada. Vamos otra vez. Leo y Lola a veces fabulaban. Él, pirata zorro, por mares sombríos timoneaba, surcaba tormentas con su nao quebrada. Una última vez. Leo y Lola a veces fabulaban. Él, pirata zorro, por mares sombríos timoneaba, surcaba tormentas con su nao quebrada. Espero que esta regla neumotécnica te haya servido de ayuda y recuerda que puedes utilizar este sistema para recordar muchos más números como el E, por ejemplo. Así que nada, mucho ánimo y a estudiar. ¡Hasta luego!